Los residentes en el barrio Lindo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, exigen a las autoridades competentes que resuelvan varias problemáticas en esa localidad. Hay muchas eh, necesidades en este sector. Ya ustedes pueden ver cómo está la calle, todo la acera, los contenedores, eh, la luz 24 horas está en el puente y no nos la conecta para este lado tampoco. ...y son muchas cosas, muchas necesidades... ...y si no encontramos una forma viable... ...vamos a tener que hacernos la calle... ...porque no nos hace caso... ...aquí mayoría, mayor, mayor, mayormente la situación es del agua... ...el agua, la calle, tan malas, faltan aceras y contenes. Eh, ...parece que la tubería del agua lleva un, un tubo de más presión... ...más ancho, entiendo, el agua se me tapa aquí... ...sí, la, la unidad es competente que... A ver si ellos pueden hacer algo para pues su si barrio Madeja, ya que es un sitios que está creciendo, eh, la gente está invirtiendo, que es bueno de vivir. Eh, a ver si toman carta en el asunto. Y en el tenés, su noticiero regional, Robinson Franco.